Amigos, entérate que es un gusto poder saludarlos fuera de la oficina Y poder tener el videocast desde un bello lugar como es la Colonia Condesa En específico el Parque España donde estamos grabando eh, Primeramente pues les debo una disculpa por no haber estado con ustedes la semana pasada Sin embargo en esta hacemos una revisión nuevamente de lo que ha sucedido en el tema de tecnología durante los últimos 15 días Por un lado pues tenemos ya nuevo SEO en Microsoft este es Satya Nandela, quien sustituirá a Steve Ballmer en el cargo de director ejecutivo de Microsoft a nivel global. ¿Qué podemos decir de él? Según lo que hemos leído en varios medios, él ha sido uno de los principales impulsores de la compañía en los últimos años. Cabe mencionar que el Times de India dijo que... Satya tiene un espíritu emprendedor y joven a pesar de, de contar alrededor de unos 50 años eh, mismos que ayudarán muchísimo a Microsoft en el tema de volver a posicionarse en el mercado joven cuando Android ya está por encima de ellos y sobre todo por encima de Apple en temas de dispositivos móviles y entornos que a futuro dominarán el mercado eh, por otro lado tenemos el tema de que Sony ha presentado su división de PCs, o mejor dicho, la quitó de su compañía para poder enfocarse totalmente al entorno de entretenimiento. Eh, como recordarán, Sony es una compañía japonesa que se ha dedicado a suministrar productos de audio, entretenimiento y sobre todo PCs. Cabe señalar que está la línea Bayo en todas sus versiones. Es una de las mejores en cuanto a diseño, que a nuestro parecer ha sido una de las mejores compañías en cuanto a productos de PC personal. Por otro lado, el día de ayer estuvimos con la compañía Qualcomm, quien nos presentó su índice de la sociedad de la innovación. Esto nos saltó muchísimo porque México está en una pequeña transición hacia el tema de la ciudad del conocimiento. Busquen en pasados videocast que hemos tenido a la vocera oficial del, del gobierno mexicano quien nos habla sobre la sociedad del conocimiento en un tema de reddit también este tema principal de qualcomm nos trae una de las grandes disyuntivas hacia dónde va méxico en temas de conectividad y de poder brindar soluciones de tecnología para los ciudadanos quién sabe para Qualcomm tenemos una gran oportunidad puesto que según su índice de una base de, de 100 puntos nosotros contamos con 29.9, sin embargo creemos que a futuro y más, muy probablemente con, la reforma, con las reformas en telecomunicaciones y las reformas secundarias podremos alcanzar mejores conectividades a lo largo de estos 5 años. Este índice de la, ciudad, de la Sociedad de la Innovación de Qualcomm nos permite establecer en qué momento estamos parados, tanto, eh, tanto conectados como en tanto en las empresas y las corporaciones gubernamentales. Es decir, si estos índices los logramos aumentar en los próximos tres años, México sin duda logrará ser una, un país mucho mejor posicionado ofertando eh, productos de calidad en cuanto a tecnología y en cuanto a disponibilidad de desarrollo de software y principalmente brindar a la sociedad mexicana un entorno de ciudades inteligentes que permita la correcta función de la tecnología en todos los niveles de gobierno, desde el Municipal hasta el Presidente Nacional. Eh, finalmente, recordarán que la semana pasada estuvimos con Meg Whitman, la Directora General de HP, quien vino a presentar todo el entorno de HP en México, además que se reunió con socios de negocio, con gente de gobierno y clientes principalmente, nos dijo que está afortunadamente en estos días, en 2014, invertirá para la generación de más de 500 empleos en HP y así expandir más sus soluciones de servicio, de negocio y de productividad a todos los niveles, ya sea para consumo personal o bien en entornos de servicios profesionales en la nube. Es todo por hoy, les agradezco su atención y esperemos les guste. No olviden comentar qué les ha parecido y si les gustaría que fuéramos a otro lugar para poder disfrutarlo. Muchas gracias.